Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Julio César Malmolejo llama soy embajador ejecutivo de esta gran oportunidad de Total Life Changes. Actualmente tengo siete años desarrollando este modelo de negocio y ha he hecho un cambio radical en mi vida de una manera espectacular. Una de las cosas que más me impactó y que me llevó a tomar esta decisión hace siete años fue que Total Life Changes en ese momento, cuando me inscribí en el 2015, ya tenía 16 años de fundada. Actualmente tiene 22 años y a través de Detroit Michigan, que es su sede central, puede distribuir el producto en más de 190 países. Tú te imaginas tú cumplir el sueño americano desde tu país, desde tu continente, desde la localización donde tú estés, sin necesidad de buscar extras para tú sacrificarte para llegar a Estados Unidos lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo una de las cosas que más me impactó también en mi caso personal es la diversidad de áreas en la cual cuando tú te metes dentro de este mundo que es la industria del siglo XXI tú lo puedes hacer que es la, el área de la salud en el caso mío personal en un transcurso de 7 años he perdido más de 120 libras con esta oportunidad me siento en forma tengo mejor salud mejor nutrición otra área es tiempo cuando tú comienzas a desarrollar este negocio con un lazo de 2 a 3 años tú puedes generar ingresos para tener tiempo de poder disfrutar con tu familia viajar, diversión otra parte es deuda aquí no hay límites hay personas que ganan cientos de dólares hay personas que ganan millones de dólares anualmente desarrollando esta misma oportunidad y por último y no la menos importante es el área de habilidades yo tengo un sistema educativo que se llama Movimiento Global Únete que está diseñado para entrenarte en todo lo que tú necesitas para tener éxito en este tipo de negocio también cabe destacar el corporativo o las personas que están a cargo de esta gran oportunidad, comandado con el señor Jack Falo, que es el CEO de esta empresa, donde hace más de 20 años comenzó en el sótano de su casa y hoy tiene una empresa valorada en más de mil millones de dólares y es una de las más importantes en el mundo de Network de las cosas más interesantes que tiene Total Life Changes es la cantidad de industrias agresivas y simultáneas que trabajan y es la industria, de la, la industria de la salud, la industria del control de peso, la industria del café, la industria de la aromaterapia, la industria del CBD, la industria de la salud sexual y por último negocios de este hogar. O sea, cada una trabaja de una manera independiente, interlazada con un sistema de pago perfecto que hacen de Total Life Change la mejor opción ahora mismo para hacer Network Marketing en este año 2022. Así que yo te solto que busques un poquitico más de información para que tú sepas exactamente de lo que te estoy hablando. Comenzando con la industria de pérdida de peso, tenemos el producto más importante de la compañía que es el, el iazote. Aquí tenemos un desintoxicante natural en el cual, cuando tú lo comienzas a ingerir, tú limpias tu cuerpo de manera natural con nueve con hierbas naturales que tiene. Es un producto 100% orgánico, no tiene ningún tipo de preservante ni tampoco tiene contacto animal. O sea que es 100% natural. Y por ende, tenemos el sello de halal donde los musulmanes y los judíos lo pueden consumir. O sea, que es un producto apto para todos. También tenemos productos para perder peso como son el Resolution, que llevando una dieta en baja calorías tú puedes perder más de 30 libras en 30 días. Tenemos el energético como el NRG. También tenemos otros productos como son el denme aquí el Prozeta, NutraVol, Chuy Chaga, Café, tenemos productos de salud sexual, tenemos el Matrix, tenemos productos para el pelo como el HSN, tenemos un, pro, un suplemento como es el Pai, que es un jugo verde, las personas que son amantes del jugo verde, tenemos el Matrix que es un suplemento alimenticio. Uno de los productos más importantes es el Náutica, que tiene todos los componentes necesarios para tú mantener tu cuerpo en forma. Y dentro de la gama de CBD. Que son productos de trato de cannabis. Tenemos el aliviate. Tenemos dos variedades de té. Que te ayudan para ciertos tipos de condiciones que tú tienes. Tenemos jabones. Y tenemos un producto que se llama Harmony. Que la gente lo utiliza para la epilepsia, depresión y así por el estilo. Otra industria que tenemos fundamental. Es la industria de la aromaterapia. Y en esta industria de la aromaterapia. TLC está en la vanguardia de los aceites esenciales a nivel mundial. O sea, TLC tiene los mejores aceites esenciales con las esencias más puras que existen en el mundo de esa categoría. Pero si tú te das cuenta, y ya tú viendo los productos de Total Life Changes, una de las cosas que más me llamó la atención en el año 2015 es que los productos de TLC... Suplen una necesidad en el individuo Y la gente lo consume Independientemente Haga o no haga el negocio Y este es el verdadero negocio Porque la gente cuando consume Los productos Total Life change Lo sigue consumiendo, lo sigue buscando Lo sigue consumiendo, lo sigue buscando Entonces la gente lo comienza a recomendar Y por toda la recomendación de personas Ahí es que nosotros tenemos Un ingreso residual estable en el tiempo Y hay algo fundamental con el plan de pago de Total Life Changes. Es el plan de pago llamado 50-50-50. A nosotros nos pagan de tres maneras segmentado en cinco bonos donde hacen de TLC uno de los planes de compensación más agresivos jamás visto en la industria de network Marketing. El bono número uno es el bono de venta directa. Cada vez que tú recomiendas uno de los productos mencionados anteriormente, la compañía te genera un volumen de 40 puntos en su mayoría y el 50% de esos 40 puntos son 20 dólares. Así que si tú tienes la capacidad de vender en cualquier plataforma digital, en cualquier plataforma de red,